Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, el día de hoy nos encontramos en una nueva review el día de hoy les traigo un increíble complemento que ha sido actualizado Bueno, que he actualizado Y es nada más ni nada menos que el addon de los Goblins Traders Así que si quieres que traiga más videos como este, por favor deja tu like, que eso me ayuda bastante Y también decirles que, perdonen la inactividad, pero es que he estado muy ocupado, estos es últimos días ya que he estado en Arborland y he estado un poquito ocupado, ahora sí sin más decirles que voy a traer más reviews de más complementos actualizados y pues sin sí más dentro vídeo. Y bueno chicos pues ya estamos aquí y antes de empezar quería recordarles que tienen que activar los juegos experimentales para que el addon funcione de manera correcta ya que si no lo hacen posiblemente nos pauneen o cosas así y ahora sí pues podemos continuar. Primero, esta actualización lo único que añade son los modelos originales eh, de los dos Goblins, tanto el normal como el del Nether, también trae los sonidos, que ahora tienen sonidos eh, originales, o cuando ustedes prueben el addon pues también ya lo sabrán. ¿Qué otra cosa ha sido actualizada? Pues los tradeos de los Goblins eh, pues ahora han sido actualizados y ahorita te dan algunas cosas más. Y en el Goblin del Nether eh, le he añadido partículas que aparecerán cada cierto tiempo. En este cofre de aquí tengo algunas cosas para que vean más o menos cómo son los tradeos. Vamos a empezar con el Goblin este de aquí, el normal. Y cuando yo le doy, pues aquí se va a abrir la, la ventana del tradeo. Va a decir Goblin Trader y de aquí aparecerán todos los tradeos que él tiene. Esto es solo por el momento, ya que como he estado ocupado no he podido, no he podido agregar más. Pero sin embargo en un futuro los actualizaré. Como ven, pues por 6 de carbón te da un bloque de carbón. Van a decir que esto está roto y puede que sea cierto, pero es que puedes intercambiar eh, solo 32 o 64 veces. Y de ahí pues el, esto ya se bloqueará. También pueden, por ejemplo, intercambiar lo que vendrá siendo piedra por esmeraldas. El hierro puedes cocinarlo dentro del goblin, él te lo dará cocinado ya y como ven pues los, los tradeos se bloquean cuando, cuando sobrepases el límite establecido como ven por aquí tenemos más cosas como por ejemplo botas, armaduras, piezas de, de armaduras y también podemos conseguir esmeraldas a cambio de palitos o también por ejemplo de manzanas y ahora pasando con el último que andrá siendo el del Nether pues él te intercambiará cosas relacionadas con el Nether por ejemplo te intercambiará las verrugas del inframundo que sirven para las pociones también zanahorias por esmeraldas, la también por esmeraldas, la glowstone de igual manera Y también pues hay craftos interesantes como por ejemplo la de la poción inifuga o la del totem También te dará piezas encantadas si tú le das aquella pieza junto a un libro Y pues bueno pues el goblin normal spawneará en las cuevas y el del nether en, obviamente pues en el nether Y la verdad es que el video es un poco corto pero simplemente quería traerles ya el lado actualizado Ya que no he tenido tiempo de grabar y ahorita pues se ha presentado la ocasión entonces el link de descarga lo encontrarán en la descripción Sin más me despido y nos vemos en un próximo video Chicos, Chao, chao.